tratar de salir de esta vida porque como yo estuve en esa, en, esa, en esa vida, fueron 15 años y sé lo que se siente, por eso en esta noche vengo a decirles que Cristo los ama demasiado, que Cristo les mandó ángeles para que les, para que les traigan un pan y un rico chocolate con mucho amor y Dios los bendiga. Los muchachos, agradezcan a los muchachos que ellos no los encargados de esta labor. El secreto de dar es hacerlo desde la gratitud. Cuando nos sentimos realmente agradecidos, queremos compartir parte de nuestro sentimiento con los demás. Por eso nos motiva entregar un poco de felicidad a otras personas. ¿Cuántas veces, incluso sin pedirlo, recibiste aquello que necesitabas? Dar no se reduce solo al dinero. Hay tanto de tu potencial que puedes ofrecer a otros. La clave está en detectarlo y conectar con ello. Aprende a dar desde la gratitud, y tendrás que acostumbrarte a recibir constantemente prosperidad y abundancia. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer, soñador? Para usted es muy fácil, porque usted puede ser por, un, por una eh, curiosidad, para usted puede ser como por un desamor, cierto, o porque hay personas que lo aprueban y no crean en ella, y hay personas que son débiles y quedan ahí, muy difícil y no escoge pues como decir eh, estrato, el, que es bonito, si es feo, o sea, si fue lo que se se se deje coger. Y hablando desde lo espiritual, pues a eso vino el diablo a matar, a lugar de recibir, y a coger las personas y hacer de ellas pues, un infierno como tal de sus vidas. ¿sí? Hey, bendiga! Algo que de verdad agradezco, ya que yo fui a habitante de calle tantos años. Y yo sé que ellos se ponen muy contentos con cuando hay personas que saben que ellos tienen una necesidad y que un hambre y un frío es muy dura. Dios les bendiga a usted y a toda su familia y que nos pasen una feliz, feliz Navidad.